ejemplo la palabra nice te aparecen todos los gifs con la palabra knife o que identifique el nice tú le das ok aquí en la palomita y ya se activa el... hola perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso estaremos hablando sobre el programa nice rpg bot este programa es ideal para la gente que empieza en trovo tenemos también el vídeo anterior de botrix pero en este les vengo a traer este bot que es una versión mejorada Sí, y muy, muy intuitiva para todos los que recién comienzan en Trovo. Obviamente tenés para poner tus alertas, poner tus GIF, todo directamente desde el programa. Así que vamos con el video. Si te quedas al final del video te voy a dar un tip que te va a ayudar muchísimo con tu stream. Voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan directamente a la página y comiencen a trabajar en su stream y en su bot. Vamos a ir a nuestro navegador de confianza, en mi caso es Opera GX, y colocamos Nice RPG Bot. Nice RPG RPG Bot. Primera opción, está la página, dice beta. ¿Qué dice beta? Porque acá tenés para cambiar el idioma. Dice beta porque actualmente se actualiza todos los meses, hasta que sea un bot definitivo. Una vez que estemos en la página, nos va a pedir que nos loguemos con la cuenta de Trobo en la cual transmitimos y hacemos stream. Bien, una vez que ingresemos a la página Nice RPG Bot, tendremos nuestro panel. Estadística, estadísticas de chat tenemos un stream data sí que es eh, diario tendremos los eventos recientes de fit tendremos la activity fit eventos recientes y también tendremos el tema de cuántos uso comandos. esto es muy muy estándar que por qué nos sirve esto por ejemplo eh, para saber qué juego fue mejor en el stream para saber en qué momento y en qué horario nos conviene hacer el stream estas son estadísticas que se pueden ver este, diariamente para ir viendo cómo funciona tu web. Hay una sección que se llama VOS. Esta sección box, eh, voz está desactivada por el momento, pero anteriormente vos podías colocar VOS y tu canal aparecía adentro de la página. ¿Sí? Por unos, eh, una hora, creo, más o menos. Eso ya no dejó, eso dejó de funcionar. Lo primero que vamos a hacer es copiar la URL de las alertas y pegarlos en nuestro OBS. Aquí, clic izquierdo, clic derecho copiar, vamos al OBS, a la sección fuente, fuente de navegador y ponemos un nombre para identificar. Alertas nice, por ejemplo, la sección URL, pegar y listo. Nos va a aparecer la imagen del bot que está activado. ¿Sí? Bien. ¿Qué, qué haremos con esto? Por ejemplo, ya viene predeterminado diferentes sonidos y diferentes este, GIF y lo vamos a probar. En mi caso yo ya tengo activadas las mías personalizables personalizadas perdón y podemos probar en la página mismo y después probar en live. Cuando dice probar live es probar en nuestro bs si funcionan correctamente. alerta Este programa tiene la, disposi la disposición de Alerta 1, el diseño que sería el GIF y abajo una descripción, pero tiene alerta 2, pero tiene alerta 2, el diseño, que es un set predeterminado de la página, entonces, le doy guardar, el último set, el último diseño de alertas es, es para pagar, ¿sí? hay que suscribirse a, a la página, está bueno por lo que sé, no es caro, dice que son 300 monedas. Bien, una vez que tengamos la decisión qué vamos a poner, si vamos a poner con, con GIF o el diseño de ellos minimalista, le, por ejemplo, en mi caso quiero que sea como yo tenía, como yo tengo, con el GIF. Bien, le damos guardar. Lo que tiene de bueno este bot es que los GIF y los sonidos directamente los toma de Gipy, que es la página de, de gif mundialmente conocida y my instant button que es la página de sonidos también mundialmente conocida entonces cuando uno quiere editar un gif por ejemplo vamos a editar el de maná vamos a ir a la parte de subida de archivos puedes subir tu propio archivo desde tu pc obviamente el sonido lo mismo pero al darle clic en la imagen te abre en el caso de la página dice Powerade by GIPPI, o sea que está directamente vinculado con GIPPI. Por ejemplo, yo pongo Sexy Girl para buscar un GIF y nos sale todo esto. ¿No? Por ejemplo, pongo Nice. Si vos pones, por ejemplo, la palabra Nice, te aparecen todos los GIFs con la palabra Nice o que identifique el Nice. Tú le das OK aquí en la palomita. Y ya se activa en tu, este, en tu alerta. Bien, quieres probarlo? Probás y ya está hecho. Así de sencillo. Lo mismo para los sonidos. Los sonidos, le das clic y está vinculado con My Instant Button. Y bueno, aquí buscas todos lo los botones que... tenés 396 páginas para revisar. Aquí abajo tenés ajustes globales. O sea, los ajustes de fuente de texto, pero para todas las alertas. ¿Sí? Vos modificas acá y se modifica en todas, en cada una de ellas. Las letras, por ejemplo, van a cambiar el nombre y se van a cambiar. Así de simple. Eso es lo que tiene de bueno este bot. Es muy, muy intuitivo y tenés que estar solamente dentro de la propia página. Bien. En las opciones básicas tenés estado de alerta. Vos podés desactivarlas o activarlas. Tenés el diseño, donde vos querés que aparezca la imagen arriba y abajo el, la info o que esté todo junto, bueno eso depende de cada uno tenés el mensaje, una plantilla en la cual vos podés escribir qué querés que escriba cuando agradezca este, esta alerta la animación de la palabra esto no lo tienen los bots, en mayoría no lo tienen creo que es la única que lo tiene vos podés que sea un pulso que sea un tada un wiggle, que se mueva esto lo que va a hacer es mover, siempre, siempre que hagan un cambio aguárdenlo. Mover la letra, ves ahí se está moviendo cada vez. Bien. Y acá podemos configurar el tiempo en milisegundos, son 5 segundos. Estos 5000 son 5 segundos. Eh, y el mínimo de mana en este caso, porque estamos configurando mana. Yo en este caso puse 100 de mana y suena el alerta, que es lo mínimo. No lo que tiene de bueno, por ejemplo, en este caso que tiene hechizos custom. En el Botrix no estaba funcionando porque es beta también y muchas veces se buguea. Vieron cuando vieron que se buguea eh, cuando uno hace una alerta de maná propio. Que le pone un GIF, que le pone, perdón, que le pone un, un emote. Y no funciona. En este caso funciona perfectamente. La verdad que este bot está increíble. Yo lo tengo utilizando ya más de una semana. Y no me ha dejado este. Me ha dejado impactado, mejor dicho. Bien. Tenemos, continuamos, esto es la sección, ustedes ya pueden ir viendo cómo configurar cada una, es súper sencillo, se toma 10 minutos y nada más. Tenemos comandos, como todos los bots, los por defecto, que ya viene el TTS incorporado, el Uptime, el resto de los widgets, perdón, el resto de los comandos, tiene varios, ¿sí? que lo puedes modificar y lo puedes configurar. ¿Sí? están muy bueno y obviamente podés colocar los propios en el caso que necesites crear un comando por ejemplo el comando no sé insta o instagram si ¿Sí? la gente que escriba instagram le pones aquí abajo tu link de instagram y podrán ir a seguirte por ejemplo ¿no? ese es un caso bien los widgets los widgets este este bot tiene lo tiene lo más estándar posible pero van agregando mensual Mente. cuando la página se creó hace tres meses tenían muy poquitas. hoy ya de luego tres meses estamos teniendo desde el widget para extensible ampliable el stream ampliable esto qué quiere decir que yo puedo poner un widget con tiempo no, acá lo editas le pones el tiempo inicial ¿sí? en el cual vos vas a hacer stream vos decís bueno yo hago stream dos horas si lanzan maná por ejemplo 100 de maná se agregan 30 minutos por ejemplo si me dan 10 de elixir, se agregan 20 segundos todo ese tipo de, de, de configuraciones de un extensible sí que tenemos en otras plataformas lo tenemos incorporado en este bot directamente ¿Sí? lo mismo para suscriptores bueno voy das guardar le das copiar al widget y lo pones en tu fuente navegador Acá le puedes poner bueno, extensible, extendible o extensible, ¿sí? lo pegas y ya estaríamos obteniendo nuestro widget ¿sí? con horario extensible. Cada vez que alguien done, según tu cooperación, se va a extender ese horario. Ya está muy bueno para que vos consigas una meta. Por ejemplo, querés llegar al cohete en Trobo. Querés llegar a las 50.000 eh, Querés hacer una extensible 24 horas. Está muy, muy bueno. Bueno, después tenés la meta del exil, los, los widgets normales. El chat. Para poner en tu pantalla que se vea. También tenemos, por ejemplo, acá para hacer unas encuestas directamente en el, en el bot. Acá lo editas. Y puedes poner qué es mejor, si eh, Nice Bot o Botix, por ejemplo. Y ahí vas interactuando con la gente. ¿no? Esto también ayuda, ¿por qué ayuda mucho? Porque ayuda a que vos tengas interacción en tu chat. ¿no? Logras que la gente, una vez que entre, tenga algo diferente para hacer y para ver. Y a la vez, logras que en tu chat haya interacción, haya comunicación, tanto con vos como entre ellos. Y eso ayuda a que sea mucho más dinámico tu stream. Te lo recomiendo que lo pruebes. También tenemos para poner por ejemplo el Sound Request. El Sound Request es el widget en el cual va a aparecer lo que vos estés escuchando en tu stream. ¿sí? Esto es totalmente opcional. ¿sí? Obviamente está vinculado con YouTube. ¿Por qué digo que es opcional? Recuerden que Trubo está empezando a tener inconvenientes con el copyright. Entonces si alguien en tu stream pone una canción con copyright, el perjudicado sos vos. ¿Sí? Para utilizar el son request, tenés aquí la pestaña Open, tenés que tener abierto esta pestaña y esta página para que funcione. Obviamente, darle al OFF, al ON, para que esté habilitado. Por ejemplo, en este caso se habilita de esta manera. ¿sí? Es una canción que viene predeterminada. Para que esto, eh, para que esto se active en... En tu chat tiene que poner exclamación SR espacio y el nombre de la canción. Esto es una de las cosas, ¿no? Eh, acá es un stat de LOL. Para la gente que juega a LOL, que está muy bueno esto. Ah, el Warzone Stats también no sabía que estaba esto. Esto no estuvo, esto lo acabo de ver ahora. Warzone stats no estaba. Para han puesto en estos días. Eh, acá tenemos el chatbot. El chatbot tiene tres pestañas. Si ¿sí? una de ellas es para poder eh, saludar para poder saludar directamente en el chat, cuando alguien dona, ¿sí? aparece en el chat directamente por ejemplo yo puse es un montón, yo dije es un montón, gracias o cuando alguien te sigue también puedes ponerle, eh, gracias por el follow o sea todo tipo de, gracias o sea, por el follow, esto te va a aparecer directamente en el chat si vos querés habilitarlo ¿no? yo en mi caso por el momento no porque cuando empiezas a tener gente en el chat es como que aparecen eh, estos mensajes y empiezan a molestar porque uno está jugando y tiene que estar atento al chat y hay mensajes que son irrelevantes entonces es mejor que no estén para que no se pierdan porque si no sube muy rápido el chat por más que tengas modo lento y interfiere un poco con la dinámica no pero cuando uno empieza y quiere que su chat esté más o menos eh, activo y tenga eh, hay renglones ocupados, está bueno. Bien. Temporizadores. Los temporizadores son, como todo el mundo conocemos, eh, pequeños links, pequeñas palabras, pequeñas frases que van a ir apareciendo en el periodo que logremos configurar. Por ejemplo, yo tengo que cada 60 minutos aparezca gracias por gracias tu valioso tiempo. Gracias por tu, acá bueno, acá, gracias por, por tu valioso tiempo, vale oro, porque es verdad, la gente que te está mirando, la verdad que Deposita su tiempo, que es oro. Y bueno, acá también mi link de TikTok ahí como para, para que la gente vaya a seguir. Que estamos llegando a los 3200 dólares más o menos. Y estamos a full ahí también, ¿no? Bueno, pequeño spam interno. Y el bot personalizado. El bot, el bot personalizado te dice que vos tenés que activarlo ¿sí? en esta sesión. ¿Por qué? Porque se activa, debido a las políticas de Trovo, es necesario reconectar el bot personalizado una vez cada 10 días, ¿sí? Cada 10 días vos tenés que venir a tu página de RPG Bot y volver a conectarla. Para que el bot funcione correctamente, no se olviden de darle mod en su canal, o sea, en su chat. Entonces, aquí abajo tenemos, para que ustedes puedan copiar, ¿sí? Copien. ¿Sí? Este para darle el mod, que es justamente un comando perdón vamos a nuestro chat y lo pegamos en este caso no hay que poner el arroba hay que poner solamente pleca mod espacio rpg bot y le das en este caso yo ya tengo lo tengo como moderador y te va a aparecer eh, aquí arriba como dice you have added RPG a dead rpg moderador bueno usted le dio mod a este una vez que ustedes hayan logrado darle mod las alertas y demás funciones van a andar perfecto Van a funcionar correctamente. Bien. Amigos. Eso es todo en este video. Como pueden ver. Es súper intuitivo la página. La verdad que vale la pena. Vale la pena utilizarlo. Cualquier duda que tengan. Me dejan en los comentarios. No se olviden que también estamos en Discord todo el día. Mis directos 18 horas. Argentina. Todos los días. Espero que les haya gustado el video. No se olviden dejar un like. Compartir. Y suscribir tip extra que les quería traer es la página jitter.video. En esta página podemos hacer la intro para nuestros videos. Si sí, ya tiene templates predeterminados para colocar un tweet, para una historia en Instagram, pero a mí lo que me interesa, al ser creador de hoy el contenido, que ustedes tengan la posibilidad de crear una intro para ustedes en sus videos gratis y súper profesional. Miren, este ejemplo vamos a hacerlo con el logo número 2, con el template 2 ya viene predeterminado sale el logo y el nombre en este caso modificamos el nombre vamos a poner kb gaming el nombre del canal en el logo buscaremos nuestro logo del canal vamos a reemplazar media logo del canal aquí tenemos una opción dejar como está o cambiar ¿sí? el fondo el fondo por ejemplo en mi caso lo voy a cambiar y lo voy a quitar. Voy a dejar solamente el logo nuestro. De canal, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿sí? Vamos a poner las letras en blanco. Pero antes vamos a ir a nuestro buscador y ponemos texturas gamer. En este caso a mí me gustó esta. La dejamos guardada. ¿sí? Y vamos a volver a la página para editarlo. Vamos a agregar una imagen. La que recién descargamos ya tenemos aquí nuestra imagen descargada la vamos a bajar para que aparezca de fondo si ¿Sí? vemos que está nuestro nombre como pueden ver ya tenemos descarga de imagen vemos que, vemos que aparece el nombre del canal en negro y no se ve vamos a marcarlo y vamos a cambiarle el color en este caso lo vamos a dejar en blanco para que se destaque además le voy a agregar sombra además le voy a agregar sombra, ¿sí? aquí abajo shadow, esto está molestando, le voy a agregar la sombra, no sé por qué, ahí está, le agrego la sombra a la letra y podemos optar por ponerle marco a las letras o no, en mi caso se las voy a dejar para probar, el logo lo mismo, el logo lo podemos modificar, le podemos poner el fondo o no. La opacidad, stroke y shadow. Shadow se lo vamos a dejar en negro. Bien, ahora vamos a ir a animar y vamos a probar cómo queda. Perfecto, esto es justamente lo que ustedes van a ver al comienzo del video. Y que esto es súper gratis. Esta página es solamente lo que crearse una cuenta y ser creativo. Bien, ahora vamos a exportarlo nos aparece 1080 por 720 si quieren más calidad tienen que pagar o suscribirse y le damos descargar video y ya tenemos nuestro nuestra intro para YouTube espero que os haya gustado el video no se olviden dejar un like compartir y suscribirse